Creo que acaban de robarle a alguien. No, sé, ¿no? amores, yo soy Catherine Boyce Hoy finalmente vamos a descubrir, vamos a conocer El transporte público en la Ciudad de México Voy a solicitar la ayuda De mi amigo Michael Yo para conocerlo realmente necesito a un experto Y ese es Michael Michael ya me dijo que se necesita una tarjeta Para poder pagar, pasar, entrar O lo que sea y utilizarlo Entonces yo creo que el primer paso es ir a comprarla Bueno gente, acabamos de llegar A la entrada de nuestro metro que se llama Salto del agua, no tengo ni idea de cómo es Cómo va a estar allá abajo y todo eso Así que bueno, acompáñenme Aquí estoy, acabo de entrar acá al metro de, de la Ciudad de México La verdad hay muchísima gente Son más o menos, bueno no tengo reloj aquí Pero son más o menos las 3 de la tarde digo yo eh, Creo que es más o menos hora pico ¿Es hora pico o no es hora pico? 3.30, sí más o menos ya, más, Es más o menos hora pico, y ya podemos ver a un montón de gente caminando por aquí por el metro Ahorita vamos a empezar, lo primero que hay que hacer es ir a la taquilla y comprar nuestro monedero Ah, ok, ¿cuánto cuestan? Cuesta 5 pesos cada uno ¿Me da por favor un pasaje? Eh? Gracias de, de pasar por la taquilla y pedimos dos boletos no sabíamos que se podía pasar en el metro con boletos en lugar de tarjeta no habían tarjetas disponibles así que nos vendieron esto solamente nos costaron 5 pesos y nos podemos bajar en la estación que queramos <risa> qué chistoso quiero que vean lo que le sucedió a Gise con el boleto de entrada al metro y comenten aquí abajo en la cajilla de los comentarios si a ustedes les ha pasado wow cómo así Ay, qué bruta. Ay, se están muriendo de mí. Es que, ah, la señora tenía tarjeta. Gente, uy, yo estaba pasándola esto porque yo pensaba que era una tarjeta magnética aquí. Pasando pena, no habiendo. Mira, no he traspasado las barreras del metro y ya estoy pasando pena. Toma dos: producción. Uh. Ya no sale más, ya no sale el otro ticket. Bueno, listo, estoy ready. Pase mi pena, gente. Como si nunca en la vida me hubiese montado un metro. Nunca en la vida Gise Carolina se ha montado un metro. Ya saben, gente, no hagan lo mismo que hizo Gise. Hay que meter el ticket por esta ranurita. Y uff, ya te da pase. Super fácil. Ahí viene Michael. Y lo primero que te encuentras cuando bajas aquí al metro, pues son estas tiendecitas que la verdad me encanta porque puedes pasar a buscar el pan antes de ir a la casa e irte listo. Inició nuestra aventura con la mejor de las vibras, pero de repente sucedió esto. Ajá. Luego, este, el problema es de que deben de tener un permiso para estar filmando dentro de la estación. Sí, debe tener un oficio. Sí. Sí, es que cualquier tipo de filmación o, pero, pero... o evento que se genera aquí adentro se debe tomar con conocimiento, más que nada de ahí arriba. Okay. Entonces a veces nos preguntan qué es la, qué está pasando o qué es situación estás viviendo. ¿Qué está sucediendo, no? porque luego ellos no saben. Claro. Entonces sí, les pido con una, no sé si tengan algún documento, alguna actualización para estar filmando. Yo digo porque, para que no, no tengan problemas con los oficiales también. Okay. No, en realidad, es, ¿pero por qué nos rodean? Así me siento como extraño. Sí. ¿sí? Ah, es que es lo que le digo. Como lo den sí, las me cámaras... me siento como extraño, no, no pero policías, de verdad. Como No, Pero siento que haciendo algo malo con grabar. Es que no sé, yo no pasa nada. Ni de que, ay, yo te voy a sacar, te voy a retirar. No. Pues nada más se les hace la indicación de que no pueden grabar si no tienen ningún. Oficio, una pregunta, ¿no? ni aunque me grabe a mí y no grabe a la gente ni Exacto. nada de lo que hay alrededor porque si me grabo yo ya es otra cosa, ¿no? Sí, te este, vamos a decir, si tú te estás grabando con tu celular esa es tu propiedad yo no Exacto. te puedo exigir claro. algo que Exacto. es tuyo. Y la cámara también, ¿no? Sí, pero cuando son ya como tipos profesionales es ah, cuando perfecto. empiezan a detectar, detectar, detectar Ah, no, no pasa okay. nada, entonces cambiamos de cámara cambiamos. y listo. Ya, ya, ya entiendo, ya no hay problema. Dale, sí. Sí. Sí. gracias. No okay, sí. hay, hay problema, gracias ¿Quieres? Medio litro, litro, medio, Gente, nos acaban de decir que bueno que es prohibido como que utilizar equipo profesional Para grabar acá abajo en el metro Así que bueno, yo acabo de sacar mi mini GoPro Para que no le moleste a nadie Y poder seguir narrando, conociendo el metro de la Ciudad de México Y obviamente trayéndolo a ustedes me encantan estas señalizaciones amarillas porque fácilmente te indican por qué lado debes caminar según tu dirección. Se supone que nosotros vamos hacia Bellas Artes, aquí dice observatorio, Yo no tengo ni idea si esto nos va a llevar a Bellas Artes, pero bueno, vamos a seguir dándole. Ah, perdón, ¿hacia dónde es? ¿En serio? tienes que bajar? Ajá. Ahí y agarras para como se pueda pagar. O sea, que estamos y ellos... bien, madre. ¿no? Estamos en al revés. Ella. Exactamente, mi niña. Ay, qué <ríe> linda, gracia. gracias sí, niños. Gracias. Ay, cara, gracias. Mi Amén. Hasta luego. Bye. ¿Hacia dónde ibas tú, Gise? Yo estaba ha haciendo las señales de nuestro se Esperar a que llegue nuestro metro del lado de allá y a montarnos. <música> Acaban de robarle a alguien. Yo creo el teléfono. No, no, no, no, se bajaron se bajaron que no, no, no, se no, no, no, se no, Ay. Vamos no, no, no, no, Que llame. no, Lamentablemente esta persona le robaron el celular mientras estaba en el metro Yo intenté ayudar y otras personas mexicanas que también estaban en el lugar intentaron ayudar sin embargo, gente, yo quiero decirles que esto no representa al mexicano. El mexicano es súper honesto, amable, cariñoso y siempre que pueda te va a ayudar. Sin embargo, pues esta es una situación que puede ocurrir en cualquier país del mundo. otro lugar Pero, si estamos en la verde, estamos en la verde o en la verde Estamos en, en la intersección. En este momento estamos aquí. Justo en esta estación. Entonces vamos a transbordar otra línea para poder llegar a exactamente este punto que está aquí. Bueno gente, la idea de utilizar el metro de la Ciudad de México era obviamente poder conocerlo por debajo, por dentro a ver cómo era más o menos. Pero bueno, ya tuvimos un poquito de la experiencia porque nuestro tramo fue un poco corto. Sin embargo, nos ayudó a llegar al lugar que queríamos llegar. La verdad es que cuando estuve adentro eh, fue un poco extraño. Yo creo que la gente se asustó también obviamente porque llevaba una camarita y la cámara enciende de una luz roja y esa ro esa luz pues les avisa que estamos grabando entonces yo creo que por eso la gente esquivó un poco como que nuestra presencia y todo eso sin embargo lo que me encantó de este metro es que duró muy poquitos minutos en llegar uno detrás de otro porque sucedió que primero esperamos uno lo dejamos ir luego vino otro lo dejamos ir vino el tercero y man, yo quedé súper sorprendida con la velocidad la rapidez del metro en la ciudad de méxico Algo que también me gustó muchísimo de este metro es que encuentras fuentes de agua O sea, tú puedes tomar agua si te da sed completamente gratis Vas a una fuente y puedes beber agua potable En el metro de nuestro país es bastante nuevo la verdad, pero no existe esta metodología Otra cosita que hay en el metro de la Ciudad de México, que no hay en el metro de mi país Es las tiendas debajo en, en los pasillos las tiendas que te encuentras en la parte de abajo eso para mí es algo muy extraño nosotros no lo tenemos allá en Panamá pero bueno, está súper cool que antes de ir a casa o llegar a tu destino, pues puedas pasar por alguna tienda y comprar lo que necesitas Gente, regresamos a la estación en donde habíamos empezado pero bueno, hasta aquí terminamos este video el día de hoy he procreado disfrutado un montón. Estoy contenta porque pude conocer el metro de la ciudad de México. ¿Sí, o no, amigo? Claro, siempre. <risa> <risa> Bueno gente yo sé que no salí del metro con este t-shirt Pero bueno me cambié para hacerme algunas fotos súper chidas acá en la Ciudad de México Espero que hayan disfrutado muchísimo este video La verdad yo no me esperaba eh, que el metro de la Ciudad de México fuera así súper cool Me encantó que hay tiendas abajo y todo ese tipo de cosas Yo soy Catherine Boyce Si les gustó este video por favor compártanlo Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Denle me gusta y denle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video Los amo demasiado y bye